Lo que sucede por las calles de Miguero, caminando por la acera, me di cuenta quiénes son los verdaderos traicioneros y culeros. Por eso me porto humilde, porque también yo que todos vengo desde cero. es lo que sucede por las calles de Miguero, caminando por la acera? Me di cuenta quiénes son los verdaderos traicioneros y culeros, porque yo al igual que todos también vengo desde cero. Yeah. Cuido y valoro las pocas cosas que tengo bien machín Porque la plata y el oro nada vale del hogar de donde vengo Comenzamos el principio y a huevo con este coro le vamos a dar su fin Traga boom, porque ustedes no los miro ni aunque le pongamos zoom México versus contra Estados Unidos no la pela Donald Trump Porque como dicen ellos que según vinieron para destrozarnos y los voy a hacer atún Represento el municipio hasta los poros con mi risa Para que no se dé cuenta cuando lloro nunca prisa yo no me bajo del ring Seguimos quemando llanta en cada vez Que lo devoro para poder sacar chispas con el ring Ya sabes que lo decoro, me alucina lo catrín Pero también los atoro como toro de un patín Sigo fumando malboro, repartiendo voladoras como Kim ah, Es este sentido, siempre lo tengo enfocado en su objetivo para que le pegue el doble cuando escribo y así tener el poder Porque yo sé que todos los fugitivos rezaron pa' que me doble porque me quieren joder Mis estos sentidos siempre lo tengo enfocado en su objetivo Para que le pega el doble cuando escribo y así tener el poder Porque yo sé que todos los fugitivos ya me quisieron joder Al estilo talibanes aferrados a ganar porque no quiero que me gane Si me quisieron buscar me van a hallar pero ya se me fueron bien panes porque me quieren callar Porque supo que yo no ocupo ensayar Lo primero que te brindes es el respeto y no el dinero Porque billeta y de sobras pero se gana tranquilo Para que me desespero los que radican conmigo Puro perro bandolero por eso es que yo lo sigo Se la rifan pa' la guerra puro warrior Que no pierde su objetivo pa' salir del agujero Convertido en el, en el mejor adversario Porque ya los fugitivos los derribo Con mi salario de letras me voy a ser millonario con todo lo que yo escribo a mí no me callan que yo soy el que los callo yo sé que también batallan pero yo ya no batallo porque ya tenemos tallo para trotar como caballo ya yeah. cuando grabo lo que rayo en mi cuaderno lo apantalló con velocidad de luz lo partimos como rayo quiso ponerme en la cruz pero sigue estando sayo voy a fundir su luz tranquilos sin ensayo cuando grabo lo que rayo en mi cuaderno lo apantalló con velocidad de luz lo partimos como rayo quiso ponerme en la cruz pero sigue estando o sayo le voy a fundir su luz tranquilo y sin ensayo cuando me di cuenta que que mi familia es el barrio la real gasta ta ta ta ta yo quise ser uno de ellos porque también yo soy warrior recuerdo que algún día a mí me dijeron que ah, aquí hay problemas y cosas medio extrañas que no quiero que le temas para que se ponga bien trucha que no se le duerma pero yo sigo en lucha 05, con la cabeza enferma mi perro oh.